Hola, bienvenidos. Para el que le interese vamos a ver cómo unir documento en PDF usando tan solo un bot de Telegram. En la descripción del vídeo tendrá el enlace que os llevará a agregarlo a Telegram. Yo lo tengo aquí. Con solo hacer el clic os llevará aquí para que eh, confirméis abrir en Telegram. Le vamos a dar a Iniciar. Le podemos dar a Menú para cambiar el idioma en SecLang, donde está el español aquí vamos a juntar para probar varios archivos en pdf dándole el clip aquí tenemos uno le damos a enviar olvidé decir que tenemos que darle a menú y luego a merge ahora sí volvemos a enviar también podemos arrastrar Vamos a enviar el segundo. Y ahora el tercero. Bien, como ya no queremos unir más PDF, pues le damos a Hecho. Tras pulsar, esto que parece como un del número 4. Ya lo está combinando. En este caso ha tardado así como 10 segundos. Ahora podemos darle a mostrar cómo o guardar cómo. Vamos a mostrar en la carpeta que lo he guardado. Aquí lo tenemos. Y bueno, aquí tiene otras funciones más, como escribir texto, guardar en PDF, agregar una marca de agua. Podemos convertir imágenes a PDF también. Y bueno, no hay mucho más. Si tienen cualquier duda me la dejan. Un saludo y buen día.